Existen diferentes tipos de aplicaciones para comunicarnos a través del móvil. En este vídeo aprenderás cómo funciona Telegram a grandes rasgos. Una propuesta que de seguro te va a gustar. Nos dirigimos al Play Store para instalar Telegram. Permitimos a Telegram recibir llamadas. Introducimos nuestro número de teléfono. Introducimos el código de activación que recibiremos por SMS. Escribiremos nuestro nombre. Aceptamos los términos de servicio. centro de telegram veamos sus funciones en la parte superior izquierda de la pantalla tenemos el menú a la derecha el buscador de contactos en la parte inferior derecha crear nuevos chats para empezar un chat pulso en el botón de la parte inferior elijo un contacto y escribo un mensaje a mi mensaje pulso en el clip y aparece un menú en el cual tenemos cinco opciones galería archivo ubicación contacto y música espero que os haya gustado el vídeo de hoy